chicos y bienvenidos a este partidazo, a este partido que se juega este 26 de marzo, este España-Albania. Y bueno, pues vamos a jugar la idea con la camiseta como nos... Muy buenas chicos, bienvenidos a este partido, a este Albania-España que se juega este 26, este viene el 26 de marzo y bueno, ya venimos a las selecciones a nuestra izquierda España y a nuestra derecha Albania. Ahí vamos a echar, vamos a echar el partido aquí en... Bueno, en porque es donde está el año, no está en el FIFA. Y bueno, a ver qué tal nos va. He movido un poco la lista, pero tengo que meter una actualización de la beta porque inicié formateo porque metí otro. Y bueno, pues ahora yo me quedé y lo organizaré todo. Ahí está nuestro 11 con Robert Sánchez, Pablo Sanari, Martínez, Lani Carvajal, Llorente, luego que sustituye a Llorente por la Sion. Y bueno, ese es el once, ahora vas a el, el once de Albania, con Marisa, Ismaili, Aisa Timitritsky, Lelesi, Saka Arasi y Bail, Y luego Memunza, arriba, y luego los delanteros. Así que bueno, vas a empezar a ver qué tal. Y bueno, empiezas a sacar los paños a pelota, empieza Morata. Ahí está, se la pasa Pablo Sarabia y se la baja un poquito, y miedo Martínez esa pelota, aunque ya la envía arriba hacia Pablo Salario otra vez, la envía al, ahí está Marcos Llorente, ya la tiene Pablo Formals ahí pisando la pelota la tiene, us uh, perfecta nada no, la cortó, saca esa pelota la tira y ahí la tiene perfecta, a ver ahí uh, vale el Llorente, ¿qué ha hecho? nada, ahí no me da cuenta, me he girado que se ha no se ha dado cuenta y se ha girado chicos, no pasa nada, vale, y la tenemos otra vez, la tiene Pablo Fernández, a ver ahora, ese gol la tiene Morata, que Morata, nada, la tiene Dimitrisky, se adelanta, la tiene Berisa Carvajal, perfecta, nada, la coge Dimitrisky, hay que tener cuidado, porque Albania es encierra, es un equipo muy rocoso, ahora tiene perfectamente Marcos Alonso ya tiene Morata, puede meter Morata aunque la pasa ya ahí a Pablo Fornals con duda se le va un poco esa pelota la baja hacia Dani Carvajal aunque la tiene Marcos Alonso la pisa, no se le va y no sé a quién la ha pasado ahí se ha en ese paso aunque ya tiene conocido, la recupera Hubo se va un poco esa pelota, la pierde ahora mismo cuidado aquí, porque ellos son muy fuertes en la salida la bajamos Marcos Alonso, ahí está vale, entra Carvajal ahí con un tiro, perfecto, a ver ahí a ver ahí perfecto, a ver qué sí, perfecto, Fornals tira el gol, ¡Gol de Pablo Formals que balaje chicos, ahí está a España uno, al baño fue un minuto 9, muy prontito. Estoy sí, empezando, ahí está. Y bueno, vas a ver la jugada, que es perfecta ahí, se le va más de 20, la pasan un poco ahí a revés, me parece, y ahí pues la tirada. Ahí la estamos viendo la jugada mejor. Perfecta. Aquí es Pablo Fernández. Y bueno, la mete dentro, del poste y se cuela dentro. Aquí está el primer... el primer gol del partido de Pablo Fernández. Ahí está, ya la tiene Smiley, la tiene Albania. Cuidado que ahora va a atacar más Albania, ahora con más potencia. La tiene Morata, Morata la tiene Pablo Fernández otra vez esa pelota, aunque no llega. La tiene ya Smiley. Smiley, que están atrás. Bueno, intenta salir desde, desde atrás con Smiley. Smiley se la pasa a Isaac, cuidado con Isaac, ahí está. Perfecta, ahí está, perfecta. A ver, y García. No. Se ha equivocado, cuidado con Saka, ven ahí. Uff, pues, cuidado con los cuidado ahí cuidado con Carlos cuidado con para entrar ellos, para entrar ellos por este área, por este de derecha, por nuestra periferia, cuidado. Y el gol, chicos, de Albania. impropia, propia. Beri García, no ha podido hacer nada para controlarlo, justo ahí. No es un gol que les gustaría a todos. Y bueno, pues pone el Albania por delante con ese autogol. Estamos viendo la jugada de Memusas que se mete en esta línea derecha. Nuestra área y bueno pues la cuela dentro. Um, jugador enorme. se pues, he dicho, el gol va a ser... Lo que es el resultado va a ser un 2-2, va a ser un partido muy equilibrado, ¿vale? Y bueno, pues eso un todo A ver, va Morata ¡Fuera el tiro de Morata, chicos! pues bueno, ya sabéis que nos podéis dejar un like y comentario Y bueno, pues ya me decís que os parece lo que he opinado ¿no? pues sobre Pasado muy cerquita, ¿eh? de la parte de cerca Sobre eso que he dicho Ahora tenemos la posesión muy alta Nosotros un 58, un 42% Vale, eso nos ayuda bastante con isaac por esa parte derecha de este, parte izquierda de nuestra área pequeña está se estaba colando por aquí perfectamente para para pablo sarabia la tiene morata se, se frena un poco la tiene marcos alonso se mete ya en este área derecha albanesa cuidado ahí nah, la recupera pues muy bien el al ya la tienen ellos con Bali, cuidado Vale Ahí Vale, perfecta y la fusión Rodri sale con ella Ahí. Muy buena Paul Fernández A ver si pone otro gol Paul Fernández A ver Y relajo gol gol, gol, gol, gol, gol, gol De Pablo Fernández El segundo Y con España por delante España 2 Albania 1 Tienes 20 minutos Va a haber metido Albania. Y es bueno, metido. Está marchi. Está perfecto el tiro de Morata. Se le repasa todo el que no que haya. de esto y hace que se va bien, pero claro. Ya... Estamos viendo. La jugada es perfecta. Entonces pues con ese doblete de Pablo Jornalz, y aquí un doblete Y el Fiske, ahí está intentándolo sacar de la presión en ese muro albanés Ahora la envía fuerte aunque ya la tiene Rodri, se la pasa Marcos Alonso La tiene perfectamente lata y la no alonso a era ahí Nada, va a hacer el tiro por se ha puesto fatal, no mal ahí la tiene saca, ya está saliendo, están saliendo los albañeses, aunque la retrasen un poco a Dimitriski, Ahí esa pelota, Bala, ahí está. Intentan ir un poco, pero nada, ahí la tiene saca, aunque ya le llega a Hugo esa pelota. La tiene a Brasi. A ellos, cuidado, entran por esta zona izquierda Hay que tener cuidado Perfecto, y Llorente muy bien aguantando Esa pelota Muy perfecta, vamos Morata, vamos Se la acaba arriba, pasa el 3-2 El 3-1, el 3-1 qué parada ha hecho el que qué parada, ha hecho el 127 Muy buena esa jugada, aunque ya la saca Marcos Llorente vale la tiene carvajal va a ponerse por este a la derecha albanesa por ahí las manos de berisa que esto hace uno ahí perfecta a ver no la, la copa es maile, perfecta no evita que se vaya no, dentro del área pequeña de berisa cuidado ahí ahora sí, sí está, intentan sacarla, ahí con balas, pero con balas que es muy bueno, perfecto, muy bien aguantando ahí. Ahora hay Pablo Formals, vamos que sale Formals, otra vez para hacer el 3-1, vamos Formals y nos da, vale. Gol. Gol minuto 32 para hacer El 3-1 de Pablo Formals, ahí está el piquete. España 3, Albania 1 Estamos viendo la jugada que le caen la caída y, y se remota el jugador de Albaña y bueno, pues la tendría para el jugador de para ser el tercero la verdad es que se está saliendo el partido y que es el que tercero del partido porque sea, hace no. muy buenas jugadas, muy buenas llegadas y bueno, pues listo, la de las llegadas de Estrella para poder hacer el 3, el 3 y 3-1 y el Jardos-Albaña mm, dos puntos por, por detrás los goles por detrás ahí la tiene tal vez que eh, esa pelota le intentan sacar ellos a lo loco ahora mismo casi la épica de la primera parte ya la tiene Fernández Morata ahí no se pasó y la frenada un poco se adelantó la frenada y la tiene ya Melisa cuidado ahí Fétala ahí nada le lleva saca se retrasa ahí un poquito ahora selecciona relaja un poquito al ir 3-1 Pero no pueden bajar ahora la guardia Vamos a ver Llorente, ahí está Ya tiene Fornals ahí Rata Que ya la pasa Pablo Fornals A ver ahí, Marcos Alonso Va a ser el tiro Marcos Alonso va a invitarlo. ¡Qué parada, ¡Qué mano de Berisa Se debería dar el minuto casi 20 ya De esta primera parte Perdona, el minuto y 40 de esta primera parte casi. Ahí está. Tiene Hugo. Nada, no, la, la para perfectamente ahí. El la ni saca, aunque se toca ahora con, se choca, un jugador ahí español. La tiene un Zuni. Cuidado, un Zuni ahora. El musas ahora por esta línea derecha. Cuidado aquí. Vale, la retrasa de y otra vez. Y ahí esa jugada perfecta ahí está, sacándola, chicando balones ahora. Y la perfecta de ahí. El formal a ver, la tiene morata. Perfecta de morata, ¿no? Y que caiga, saca esa pelota muy mal ahí, de Musa. Vale, y llega el corte muy bien Carvajal. Nada, esa le cae esa pelota un poquito corta para la recepción española cuidado mal acá ahí intenta hacer el, el regate pero no lo consigue que ya la tiene morata a ver morata se va fuera se va fuera morata está solo está solo morata va a tirar morata y tira al palo de morata queda un minuto para la conclusión de esta primera parte este 3-1 el, el tiro de morata minuto todo añadido. Y ahí, perfecto, muy bien, ahí está. Y ahí está. Los pues tres goles de Pablo jornal y lo que veis, pues ahí cobran bueno, de viajar de quién pues, De Eric García. Y bueno, pues vamos a seguir. Ahí está la posesión. Ellos ahora tienen 54 y 46. Eh, llevamos 8 de 5 tiros a puerta, Fueras eh, no de con ninguna, Cornes tampoco, ni tiros, pases 77, nosotros más de 74, un centro, 19 pases interceptados y 5 entradas. Y dos paradas, no sé si con esa segunda parte ahí está, ya estamos en este estadio. Y bueno, continuamos con este 3-1, de momento sin, sin ninguna sorpresa el daño, pero el daño no sabía. Se seguir apretando hasta el último hasta el último minuto ahí ya la ha sacado hecho Bala cuidado hoy muy bien la tiene Di García un que se choca ahí el jugador cuida con Belly que viene ahí con la idea perfecta se la quita ahí muy bien ya tiene el centro del campo saca cuida con ellos la tiene un cuidado ahí muy bien ahí la sacan perfecta como aguantan ahí muy bien. A ver, aquí Perfecto ahí, cuidado Vamos, ahí perfecto, a ver ahí Uf. Vale, aquí Marcos Alonso, cuidado Cuidado que tiene un jugador ahí de albanés Tiene el a ver ahí os ¡Fuera! Bueno. Ahora queda un poco, le ve un poco, creo que ahí a ah, Morata el tiro, pero era bueno muy bueno ahí. El tiro de Marcos Avion, que es de la derecha, es de la derecha. No, creo que viene el jugador albanés y va a ser un corner. Va a ser el segundo corner ahora, o el primero del partido. Ah, pues no. se ha sido mal, ahí están los pases. 13 Arabia, saca cuatro interceptados. 151 ya quedando la conclusión poco a poco esta segunda parte todavía queda bastante perfecto vale a ver ahí muy bueno ahí pablo Fornal se mete por aquí cuidado ahí va a ser la jugada desde el área derecha a ver ahí morata fuera el tiro de morata qué bueno chicos sale el tiro qué bueno el tiro y nada la mira para afuera nada vas a tal albania estamos ya en un minuto 53 nos avanza mucho y ahí perfecta me la deja ahí al barrio me la regala a ver ahí Marcos Alonso, cuidado perfectamente ahí Morata, mira, ahora Morata, Morata, Morata y el gol gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol para hacer el 4-1 España 4 España 1, ahí está el gol de Morata perfecto, el primer gol de Morata del partido perfecto, ahí está y bueno, pues el año ya no se queda casi sin fuerza en las últimas, después de esta segunda parte intensa. Y en bueno, el sentido de un mapa, este lado derecho. Está el pase. Y esta es la jugada de gol. Y la celebración. Ahí está la sustitución, salió Bailey y entra Rossi Está la sustitución, los albaneses bastante cabreados ya, en este, en este periodo ya Y bueno, pues la tiene ahí y otra vez Smiley La pasa Balag, que ya no pueden hacer mucho los albaneses Buenísima y qué pena, y la tiene Murata aunque ya la cortó, la cortaron ellos con Aisa, La envía arriba a Balag, pero no la va a conseguir, la tiene Hugo ahora Cuidado que la tiene ahora sí, aquí. La hay perfecta. La saca Pablo Sarabia, se la saca más raramente del sitio. Y ya tiene Morata. A ver ahí. Muy bueno Marcos Alonso. A ver ahí. Vamos. Vamos a ver si Marcos Alonso pudo hacer algo. A ver ahí. Tiene Morata otra vez. A ver ahí. Morata... Se lo va a jugar. Ese tiro... Me retrasé un poco con mi data. La verdad es que me retrasé y por eso la envía arriba. Pues me metí un poco más porque la iba a enviar fuera. Y por eso no me metí ahí está esta distancia relateando. 800 metros. Marcos Alonso 5. No, chale, chale, chale, Pablo vamos Pablo Fornas. Vamos Pablo. La ahí ya que ya tiene, a través de Eli García recupera rápidamente A ver ahí, Eli García la tiene, cuidado Eli García puede meter, la está pidiendo Ahí ahora, ya está Nada, la está pidiendo, pidiendo Marcos Alonso La recuperó Berisa la Ahí la tiene Pablo Fernández Muy bien aunque ya se la envía Marcos Alonso Qué buena perfecta Ahora ahí, fuera El tiro de Morata De 64 ya bastante... Era bastante rápido ese tiro lo estamos viendo Muy bien Están los balones recibidos 28 Morata Ahora son más 54 y no, no ha dado tiempo a verle de más Vale, está pidiendo y Morata Vamos Morata pide Morata Odisa tope Que parado de visa muy a preparado Estando preparado y ya tiene mi misa, se va por aquí, el musa que estaba aparte, aunque ya tiene mi musa, eso otra vez. La pide ahí, la tiene, saca, aunque ya se le intenta quitar. Vale, pues va a llegar el a ver. Vamos ahí a ver. La, a ver si puedo meterla o no. La coge pues, de que hay y en esa pelota, la tiene ya saca otra vez aunque ya se la quita Hugo muy bien esa pelota de, de, de, de ahora mismo nada, lo detrás ahí la envía rápidamente a Morata ahí si puede hacer algo con Marcos Alonso si sí, se va Marcos Alonso se va Marcos Alonso, Marcos Alonso lo van a dejar queda aquí la está pidiendo Morata el Morata fuera el tiro de Morata Está 15 tiros a puerta Y 7 La verdad es que el baño no ha hecho ningún tiro No ha hecho mucho lo único que ha hecho ha sido Bueno, pues tener ese muro que se entretiene Vamos a seguir muy bien ahí Está perfecto Nos Me metemos por aquí a ver si podemos salir Esto va a ser un poco chungo Fuera bueno, Fuera, fuera el tiro nos, Lo hemos hecho muy bien ahí la verdad Pero esto nos es quizás diferente muy bien, no se me metió por dentro, pero el tiro se nos, ha, se nos ha desviado un poquito muy bien está la posición del balón 50-50 y bueno pues eso la porra será 2-2 ya, ya lo voy poniendo que vamos a ver ahí cuidado aquí nada, saltan pero no pueden la pasa en Musa, ahora se la pasan a Rossi, el hilo recién incorporado aunque ya la coge ahí parece Llorente, perfectamente Marcos Llorente, a ver ahí si puede hacer algo con Morata aunque ya se la pasa a Rodri esa pelota por este lado derecho, voy a intentar Rodri meterse, a ver si intenta meterse por aquí vamos a ver, nada, se la quita no puedo, no podía cuidado ahí perfecto, ahí Ahí, ahí, Marcos Alonso a las manos de Elisa. minuto 1.78 ya llegando ahí casi hasta que, a, a la segunda parte ahí, de este ecuador de esta segunda parte y el pues, prospecto se le queda un poco largo minuto 80 ya ahí Marcos pues, Alonso otra vez fuera el tiro de Marcos Alonso por poco mete ahí el tiro madre mía chicos <coughs> vaya partido esta es la sustitución intra lejani sale mémusa mem ahí está de aquí ah, nada ahí Dimitris que ahí perfecto marcos alonso vamos vamos el 83 por meter marcos alonso la tiene con la tiene toda con suya gol gol gol gol gol gol gol de marcos alonso para hacer el 5-1 españa 3 albania 1 qué jugador tan bueno y con marca marcos alonso yo que tiene la mitad hombre estaba haciendo más esa función ¿no? como defensor pero bueno o de como digamos de viaje pero en cuanto se ha metido pues es que ha hecho cosas enormes ahí aligi entra aligi y sale verseli sale en esa sustitución ahí ahí está luego el gol de Marcos Alonso de este minuto 85 <risas> y bueno ahora estamos aquí ya casi en la conclusión ya ahora sí lo podemos decir y qué tal nada chicos se le va se va se le va y el, la jugada nada nada se le va y va a haber falta va a sacar a albania y están los pases 74 de 67 albania pases te ha hecho y bueno pues le hemos o sea, que la partida pero es una albania muy rocosa y que tiene bastantes cosas ha cambiado bastantes cosas ya las hemos visto y de aquí y de aquí Uf, menos mal que ahí ha protegido muy bien ahí la pelota la tiene y saca, cuidado saca que se puede meter aquí cuida el... vale, la coge Robert Sánchez perfecta, ahí está la carta y la pelota va a salir ahí la envía perfectamente a Marcos Alonso en esa dire... en esa derecha va... va a haber tres minutos para hacer Marcos Alonso el segundo, lo está pidiendo Morata a ver ahí, Morata y se le queda pillada la pelota a Morata minuto 91 casi Va a haber dos. Va a tener dos solo. El, par el partido. Cuida esa pelota perdida. La tiene Bala. Esa pelota. Y Bala Y el gol. Gol de la selección albanesa. El gol de Balag. Nos vamos. Creo que ya ha terminado. Espero que hayáis disfrutado el partido. Y bueno, pues... Aunque ya vale de poco ese gol. Pero buenísimo. Ahí se le fue parecía a los dos. Tanto a la, al, al español y al albanés, gala, Pero bueno. Luego se dio la vuelta y lo consiguió. Ahí está. el único. Los, los dos goles que marca el nada más. Y bueno. Pues nos vamos con la victoria de 5-2. Que bueno. Está bastante bien chicos. Y bueno pues. Ya se va todo el partido, yo espero que hayáis disfrutado mucho, ¿vale? Y bueno, nosotros nos vemos ya el viernes con el partido, espero que os haya gustado, nos vemos.